Hola a todos. Vamos a tratar de dar respuesta a una consulta que nos han hecho a través del canal de YouTube, concretamente eh, cómo hacer que aparezca de forma automática una referencia como nota pie de página. Bueno, como todos sabemos, Mendelín nos permite insertar citas en el texto y generar la bibliografía, pero eh, es complicado um, a veces eh, resolver, por ejemplo, cuando lo que queremos es pues, insertar una nota a pie de página y además eh, trabajar con el plugin. Entonces vamos a hacer un, un ejemplo de una posible manera de resolverlo y sería, eh, por ejemplo, vamos a suponer que este es nuestro documento, insertamos una nota. ¿vale? que nos aparece aquí, y aquí se supone que queremos poner la referencia. Bueno, pues eso es relativamente fácil porque podemos, desde, desde la versión escritorio, podemos, por ejemplo, esta, este documento arrastrarlo directamente aquí y ya nos aparecería la referencia como nota a pie de página. Eh, otra opción podría ser, por ejemplo, si nosotros en este documento hemos redactado aquí una nota general, eh, por ejemplo, en este, en este documento vemos cómo pues, podemos coger y desde aquí copiar e incluso podríamos pues, seguir aquí eh, redactando nuestra nota con la información que tenemos ya eh, ...gestionada en, en Mendeley. La otra opción ya sería... ...pues... Eh, ...insertando una cita en el texto... ...por ejemplo... ...vamos a coger... ...este documento... ...decimos ok... ...y bueno... si sí podemos comprobar cómo ...que si nosotros... ...editamos esta cita... ¿Vale? Como, como nota, se supone que si escribimos aquí, nos debería de añadir la información en la propia cita, pero como veis no, no lo hace. Vamos a ver, lo vamos a intentar otra vez. Aquí un documento interesante, le digo OK eh, y no, no lo hace. Entonces, la, la mejor opción quizás es la, la primera, que sería arrastrar. Igualmente, podemos arrastrar o cortar y pegar. Y siempre también podemos aprovechar la información que incluyamos en, el, en la pestaña Notas junto al panel de detalle, que además tiene su propio. Eh, procesador de texto y podemos usar pues negrita, subrayado o cursiva. Bueno, esto es todo, un saludo.